La razón Pública es una revista muy peculiar que eh, se creó desde hace ya 10 años, un buen tiempo, como una revista puramente digital eh, y es una revista que le da la oportunidad a los eh, analistas colombianos, a los académicos, a los universitarios, a muchos intelectuales de dar sus opiniones en una forma mucho más sustentada de lo que cabe en los espacios muy limitados de la prensa. Es una eh, revista que ha servido para mantener un nivel de debate político más amplio, que ojalá eh, tenga una acogida mucho mayor y una audiencia mucho más grande.